¿Cómo saber si tengo un trauma psicológico? Para eso hay que definir primero qué es un trauma psicológico. Se los diré de una manera muy resumida. Un trauma es un hecho o un evento de nuestra vida que no pudimos manejar adecuadamente excediendo nuestra capacidad para asimilarlo. Los traumas normalmente son emociones fuertes que van acompañados de un choque emocional y duradero, mas no todos los traumas son el resultado de un episodio puntual, a veces se produce un trauma por acumulación, que es resultado de haber estado expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones estresantes. Ahora bien, ¿Cómo identificar si lo que tenemos es un trauma o no? Podemos identificarlo en el momento en que se vuelve un recuerdo al que caemos continuamente, el abandonado que se siente abandonado, el agredido que se siente agredido, el abusado que se siente abusado, el no querido que se siente no querido. Dato interesante, existen muchos traumas que no se observan a simple vista y entonces se expresan a través del cuerpo, a lo cual llamamos somatización. Algunas de las expresiones del trauma pueden ser una sensación continua de miedo, estrés o angustia, todas esas cosas que no entendemos por qué volvemos a caer de nuevo, agresividad por cierto motivo, Tener inquietud mientras dormimos o una vez que despertamos y recordamos el sueño. lapsus del habla que cometemos inconscientemente, conductas que hacemos sin entender por qué las hicimos y cosas en las que nos bloqueamos sin saber por qué. Existen varios tipos de traumas psicológicos. Pues aquí y en China, trauma es trauma. Y cada quien puede traumarse por diferentes razones. Aunque de estos se desprende una información interesante. En psicoanálisis lo llamamos psicodinamia o dinámica de la mente. Esto significa que a través de saber cómo funciona la mente de una persona, podemos inferir, de acuerdo a los mecanismos de defensa que utiliza, cuál es el tipo de psicopatología que tiene, y a qué se relacionan más o menos sus traumas. En ello tenemos considerados diferentes tipos de neurosis. Por ejemplo, la depresiva, paranoide, narcisista, obsesivo-compulsiva e histérica, entre otras. En cada una de ellas, las personas comparten traumas similares. ¿Cómo superar un trauma? Digamos que los traumas se hacen simplemente más conscientes cuando buscamos un tratamiento psicoterapéutico. No van a desaparecer, sino todo lo contrario. Se van a seguir manifestando sus expresiones a través de los síntomas, lo cual nos va a permitir entenderlos de una mejor manera, probablemente más madura. La manera de que los traumas sean menos dañinos para nosotros sucederá a través de la integración que vayamos teniendo, conforme avance nuestro tratamiento. Esto propiciará que nuestras emociones sean mejor comprendidas y entonces así podremos integrar. No es lo mismo que Caperucita diga que está traumada porque ahí viene el lobo y se la va a comer y que continúe diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y me va a comer. A que Caperucita tome terapia y comience a comprender de dónde viene su miedo al lobo. Cómo se imagina que se la va a comer el lobo o qué va a hacer para poder enfrentar al lobo. Esa sería la diferencia entre permanecer con nuestros traumas o afrontarlos Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción.